Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les enseño a hacer esta caja corazón de amor. Vamos con el paso a paso. Voy a utilizar papel. Este mide 12 centímetros por 16. Vamos a hacer unos moldes. Primero voy a hacer este corazón. Y luego en una hoja de 23 por 30 centímetros vamos a doblarla en la mitad y vamos a repasar el corazón. Lo colocamos en el centro. Esto es para hacer esta cajita del tamaño que yo lo voy a hacer, pero ustedes pueden hacerla más grandecita. Y ahora voy a escribir una frase o una palabra, amor. Voy a trazar acá la mitad para empezar a escribir la otra palabra que sería vida. Voy a empezar con la I y ya la V y termino de escribir la palabra. Quedaría así, acá lo que hice fue cortar en cartón una parte que sería, esta sería la base y corté otra parte que recuerden que debe ser más grandecita que la base, esta sería para la tapa, le aumenté como 3 milímetros y las voy a estar forrando con cartulina y papel, la tapa la forré esta parte superior con cartulina y esta parte con papel amarillo al cortar estas partes demoran un poquito pero vale la pena porque la cajita queda muy linda y la base la forré con papel ambos lados bueno vamos a tomar el molde, acá lo que hice fue cortar un corazón que sería así este día en el centro cuando lo vaya pues a pegar a la cajita corté las letras así esta la corté, pues corté la silueta, así. Igual esta corté, la veía el corazoncito y, yo en la, y terminé de cortarla así. Y también las vamos a cortar así, de a una, de a letra. Lo que hice acá fue sacar la silueta de nicopor, este de 1.5 de espesor, y lo pulí, pulí sus lados con una lima para uñas. Esto es para hacer lo que nos quede en alto relieve, queda muy linda. Igual lo hice con esta. Y las letras las corté amor con cartulina roja, este corazoncito iría en la A y vida de colores me parece que queda muy bien muy bonitos ahora vamos a hacer algo con estas dos vamos a colocarle cartón corrugado este mide 4 centímetros de alto y este amarillo 2 centímetros de alto que sería para pegar así como siempre les he enseñado estas partes son demoradas pero vale la pena como les digo hacerlo y la tapa le colocaríamos el cartón curvado así nos quedaría así. Deben hacer la cajita con un día de anticipación porque estas partes quitan tiempo. Bueno, así nos quedaría ya la tapita, miren que tapa muy bien. Vamos ahora a empezar a decorar. Vamos a pegar el corazón... Pegamos esta silueta de copor igual acá. Las letras las pegué en una hoja de papel blanco, o pueden utilizar mejor cartulina para que les quede mejor. Y vamos a delinear con marcador negro cada letra. Ahora voy a delinear por fuera con micropunta. Que es el marcador de punta fina o punta delgada podemos decorar con marcador permanente o yo voy a decorar con este este es un marcador gráfico como les digo con marcador permanente me quedan muy bonitas esta lo voy a hacer con marcador permanente fucsia, le voy a hacer estas decoraciones que son bolitas corazoncitos pueden hacer estrellitas cuando terminemos de delinear las letras, vamos a cortar cada una dejando un borde blanco. Pasamos con todas, nos quedaría así. Igual lo hice con este corazoncito que va en la a. Y acá utilicé una cartulina negra y un cerdito que me encanta, que lo encontré en Pinterest. Así lo corté y lo pegamos acá. En esta parte pueden colocar una foto también, que debe quedar muy bonito. Aplicamos silicona líquida en la silueta de Icopor y empezamos a pegar así. Primero la A, la, a, la M. Vamos a aplicarle un poquito de silicona acá. Para que quede encima de la A. Vamos a pegar ahora la R. Y la O quedaría encima de la M y de la R. Y ahora lo que voy a hacer es pegarle el corazoncito a la A. ¿No les parece que está quedando muy linda esta idea? A mí se me ocurrió y me pareció muy bonita. Ahora voy a aplicar silicona líquida en esta parte para pegar vida. La D, la A y por último la I. La voy a aplicar así silicona para pegar. Claro está que esta idea yo la vi en, un, en otra en otra parte pero la hice diferente. Y acá copié esta, este, esta palabra de mí lo que hice fue repasar así y pegarle un corazoncito ahora vamos a destapar porque en esta parte o sea la base voy a colocar papel seda picado para que coloquen chocolates chocolates el contenido, lo que vayan a regalar vamos a tomar la tapa, la vamos a dar vuelta así para que al copiar un mensaje nos quede al derecho voy a escribir te amo O también pueden escribirle un pequeño mensaje, eso ya es opcional como deseen. Voy a decorar haciendo estas rayitas, voy a pegar dos corazones, a delinear esta palabra y hacerla con una sombrita negra para resaltarla, para que se vea mejor, delineamos los corazones y a esta palabra amor le voy a hacer unos punticos, esto es opcional. Y ahora voy a delinear con micropunta, o sea, con el marcador de punta delgada. Nos quedaría así. Vamos a dar vuelta y miren que queda el derecho. Voy a colocar ahora la tapa y terminamos. Amigos, me parece que esta idea está muy hermosa a mí personalmente. No es porque yo la haya hecho, pero me, me pareció linda, hermosa. Me gustó mucho esta cajita. Espero que a ustedes también les haya gustado. Si es así, recuerden manito arriba, compartir este video con sus amigos y no olviden suscribirse a mi canal, los que aún no lo han hecho. Hasta la próxima.